Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Con ayuda de Steffi y de Serge podrás aprender qué es la ley de Ohm y veremos algunos ejemplos. Buena suerte. Nuestros superhéroes ya saben que al variar el voltaje cambia el valor de la corriente y a su vez varía el valor de la resistencia. Por esto nota que hay una relación entre estos tres conceptos. La ley la cual define la relación entre voltaje, corriente y resistencia es conocida como la ley de Ohm. Para saber cómo calcular dichos valores, puedes utilizar la técnica del dedo, la cual consiste en poner tu dedo sobre el elemento que quieres calcular y la pirámide te mostrará cómo hacerlo. Si quieres calcular el voltaje, pon tu dedo encima de la B y verás que queda la I al lado de la R es decir, la corriente al lado de la resistencia. Esto indica que tendrías que multiplicar la corriente por la resistencia para conocer el voltaje. Si quieres calcular la corriente, pon tu dedo encima de la I y verás que queda la V arriba de la R, es decir, el voltaje arriba de la resistencia. Esto indica que tendrías que dividir el voltaje entre la resistencia para conocer la corriente. Y si quieres calcular la resistencia, Pon tu dedo encima de la R y verás que la V está arriba de la I, es decir, el voltaje queda arriba de la corriente. ¿Qué crees que tendremos que hacer? ¡Exacto! Tendrás que dividir el voltaje entre la corriente para conocer la resistencia. Al comprender bien la ley de Ohm, Steffi y Serge estarán un paso más cerca de poder salvar el planeta Tierra y todo gracias a ti. Ahora haremos algunos ejemplos para que le ayudes a Steffi y a Serge a reforzar lo aprendido. En el primer ejemplo nos dice, si el siguiente circuito fluye una corriente de 2 amperios por una resistencia de 5 ohmios, ¿cuál debe ser el voltaje de la batería? Para solucionar este ejercicio, utilizaremos la pirámide y colocaremos nuestro dedo en el elemento que queremos calcular, en este caso el voltaje. Vemos que queda la I al lado de la R, es decir, la corriente al lado de la resistencia, lo que indica que tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia, es decir, 2 amperios por 5 ohmios. Para hacer la multiplicación, puedes utilizar una calculadora. Si no tienes una a la mano, puedes ingresar a internet a www.calculadora.org donde encontrarás una en línea. Ya teniendo la calculadora, seleccionaremos el 2, el cual corresponde al valor de nuestra corriente. Luego seleccionaremos el símbolo de multiplicar, el cual es una X. Después le damos al 5, que corresponde al valor de nuestra resistencia. Y por último seleccionaremos el símbolo de igual para conocer el resultado de nuestra multiplicación. Como podemos ver, el voltaje de la batería es de 10 voltios. En el segundo ejemplo nos dicen, si en el siguiente circuito tenemos una batería de 8 voltios y una resistencia de 2 ohmios, ¿cuál es el valor de la corriente? Nuevamente utilizaremos nuestra pirámide y colocaremos nuestro dedo en el elemento que queremos calcular, el cual en este caso es la corriente. Vemos que la V está arriba de la R, es decir, el voltaje está arriba de la resistencia lo que nos indica que tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia, es decir, 8 voltios dividido 2 ohmios. Ahora utilizaremos la calculadora para hacer la división. Ya estando en la calculadora, seleccionaremos el 8 que corresponde al voltaje de nuestra fuente, ahora le damos el símbolo de división, seleccionamos el 2 que corresponde a la resistencia, y antes de darle el símbolo igual para conocer el resultado de nuestra división, ¿cuál crees que es el valor de la corriente que pasa por el circuito? ¡Correcto! Es de 4 amperios. Si dijiste la respuesta que no era, o tienes alguna duda sobre este ejercicio, recuerda que puedes ver este video cuantas veces quieras. En el tercer ejemplo nos dice, si en el siguiente circuito tenemos una batería de 9 voltios y una corriente de 3 amperios, ¿cuál es el valor de la resistencia? Nuevamente utilizaremos nuestra pirámide y colocaremos nuestro dedo en el elemento que queremos calcular, el cual en este caso es la resistencia. Vemos que la V está arriba de la I, es decir, el voltaje queda arriba de la corriente, lo cual nos indica que tenemos que dividir el voltaje entre la corriente, o sea, 9 voltios dividido 3 amperios. Ahora utilizaremos la calculadora para hacer la división. Ya estando en la calculadora, seleccionamos el 9 que corresponde al voltaje de la batería, ahora seleccionamos el signo de división, luego le damos al 3 que corresponde a la corriente que tenemos en el circuito, y por último seleccionamos el símbolo de igual para conocer el resultado de nuestra división. En este caso el valor de la resistencia es de 3 ohmios. Esperamos que te haya divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.